Vamos Granada acaba de celebrar una Asamblea, de las que hacemos periódicamente, donde le hemos preguntado a nuestros inscritos e inscritas si vamos Granada debe presentarse a las elecciones municipales de 2019. El 92 de nuestros inscritos e inscritas han votado afirmativamente que vamos Granada esté presente en las elecciones municipales del año 2019. A partir de ahora comienza un proceso donde en diálogo con la ciudadanía y la sociedad civil, con organizaciones sociales y con expertos y con nuestros propios inscritos e inscritas, iremos elaborando y dando forma a esa alternativa política para las elecciones del año 2019. Granada es una ciudad que está en proceso de cambio, Granada es una ciudad que tiene una enorme riqueza a nivel patrimonial, cultural, histórico, natural, etc. Y vamos Granada, lo que pretendemos es poner en valor esa riqueza y generar unas políticas alternativas que sean capaces de poner a esta ciudad en el lugar que le corresponde entre las ciudades vanguardia de España y de Europa.